Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora, aquí seguimos en Pokémon Luna Nuzlocke, así que alola Lola todos. Y bueno, mmm, vamos a ver si no funciona el código QR para capturar a... para tener a, Ma, a Maguiarna. Así que, bueno... Mmm, vamos a ver, pulso el botón R y encaja el QR. Mm, vale, primero tengo que hacerme campeón de la liga Pokémon para poder utilizarlo. Bueno, dejaré el código QR, eh, aunque creo que se ve bastante bien. A ver. Como no sé si se va a poder ver bien en el vídeo, yo lo que hago es que dejaré el enlace con la copia de, de la imagen. Pero bueno, vale, que se puede, que se puede, que ya está ahí preparada. Entonces, además de eso, vamos a hacer más cositas. Entonces, voy a guardar, ¿vale? Y me voy a ir a la demo De Pokémon Sol y Luna Así que, freno un poco Bueno, ya estamos en la demo Vamos a pulsar Start Se guarda la partida Me parece muy bien Y vamos a coger todo lo que tengamos aquí Y, lo, y nos lo vamos a pasar al juego Venga Enviar a la versión completa Sí, venga. Eh, eh, eh, eh. Todo esto es para venderlo. <ríe> Así que... Envíamelo todo, por favor. Sí. Hasta que nadie no hayas superado las grandes pruebas en Pokémon Sol y Luna. Vale, no me, no me preocupa. ¿Algo más? Sí. Venga. Esto va a pasar en versión rápida. <ríe> Pero lo que vamos a hacer es pasar... Ostras, no me había pasado ya a Greninja. A Gale ninja. Sí. Bueno, y por último enviamos una seta de aroma. Que me he equivocado un par de veces. Sí, estoy seguro que quiere enviar eso. Venga. Envíalo y ya está. Déjame en paz. Bueno, vamos otra vez al juego. Bueno, supuestamente. Uh, ahí está el señor guapete. Buenos días. Entonces, Eli Víctora He recibido cinco regalos misteriosos para ti. Aquí tiene ¿Qué regalo quieres recibir primero? Los objetos. Todos a la vez, venga Perfecto Sí Sí, el Pokémon Ah, vale, están todos ahí <ríe> Ok, como tengo El El equipo al completo Pues no, no me va a recoger el Pokémon Entonces vamos a meter a, a Anto un segundito Un segundito nada más, un segundito es como que dice hola ya está. Y vamos a recibir a Greninja Ast. Super Greninja. Hasta la próxima, nos vemos. Pues nada, a Greninja no le vamos a poder cambiar el nombre, por lo que veo. Así que Greninja nivel 36 lo cambiamos por... Anto nivel 36, que mmm, creo que es algo ganando. Suriken de agua, fuerte afecto. Jeje, <risa> <risa> que guay. Pues nada, ahí se queda. Eh, no sé si uh, hacer el... Ver y visitar sitios que antes no había visitado. Para eso vamos a coger... Sí, venga, a ver. vamos a hacerlo un momentito nada más. Vamos a viajar a aquí. Mira, esta zona de aquí eh, apenas la, la visité. Eh, el hotel también lo dejé a mitad. Entonces... Uf. Primero vamos a ir a la playita No puedo, je. venga, vamos, vamos al hotel Vamos al hotel, voy a hacer la playa Con los. Con lo Lo de tirar los piukumuku al, al mar, que lo hago Todos los días, aunque, aunque no grave Porque me da 20.000 de monedas Y coño, da Es un buen pellizco ¿eh? Y es tan fácil como venir aquí y decir que sí, que quiere, que quiere coger a los seis piukumuku de la playa y, y mandarlo otra vez al mar. Es muy sencillo, siempre está uno aquí, en esta zona. Después el otro está un poquito más arriba. Por cierto, eh, hay, acabo de darme cuenta que hay un nadador, por lo tanto por aquí eh, habrá muchísimas peleas de tipo agua. Llevan dos piukumuku. El tercero sigue estando también por la orillita, más o menos... En esta zona donde está la chica eh, con, la, con la sombrilla de las dos hamacas. Hay otro un poquito más abajo, aquí. No en el agua-agua, sino ya en la playa en la arenita. Hay otro llegando a la esquina de la izquierda, casi. Aquí. Y hay otro metido en la arena para arriba, casi donde está el, el que nos hace la, la misión de... De recoger los piukumuku, que es este de aquí. Y estos son los 6 piukumuku que se recogen todos los días en el mismo sitio. Y eh, con esto ya tienes los 6 necesarios para que este señor te dé 20.000 monedas. Que está, que te caga. Es bastante, bastante, bastante dinero. Sí. Sí, sí, sí, sí. Yo siempre me apunto a buscar piukumuku. Eso, me llamas y yo vengo <risa> En fin Esto es un buen truquito para ganar dinero Por si no te habías dado cuenta, ¿vale? Después nos vamos a meter en el... En el hotel Y me he dado cuenta que, claro No hablé con nadie del hotel Si había objetos, pues no los cogí mm, A ver, ¿hay enseñado un movimiento a alguno de tus Pokémon? Sí Si tienes aquel dedo o está en tu equipo Puedo enseñarles movimientos. Vale, pues mire. Si tienen aquel dedo o meloeta, hablan con este señor y le van a enseñar unos movimientos nuevos. Cuarto progresado uno de estos Pokémon, deja que... Sí, venga. Échale un vistazo a... A Anto, que lleva conmigo desde el día 2. Bueno. Conociste a, a este Deciduage cuando era nivel 5 y era de nivel 36. Lo has entrenado bastante. Puedo percibir el, cari el cariño y que profesáis el uno al otro. Tu Pokémon me hace más se hacen más fuertes cuando viajan a tu lado. Toma esto en agradecimiento por haberme mostrado el fuerte vínculo que te une con tu Pokémon. Una cinta huella. O sea, pusimos a Decidoye. Vale, vamos a ver a White que ahora tiene una cinta nueva. aquí está la cinta huella cinta de, de, de concedida a un Pokémon que deja huellas de primera bien, bien. esto se lo pueden poner a, a todos los Pokémon con los que más hayan jugado por supuesto bueno aquí dice Machan parece contrariado aunque esto podría derivar en un combate, ¿quieres intervenir para apartarlas? Ahí, verdad, había una conversación, eh, había llegado y empe empezaban ahí a hablar las chicas, ahí pum pum pum, pum y me hacía esta, con esta, con esta pregunta, entonces yo decía, mejor no in inmiscuirse para dejarlo para cuando se estaba grabando, entonces vamos a inmiscuirnos ahora. Oye, ¿y a ti qué te pasa? Hemos fichado a este granduñón como nuestro cadi. Ahora tenemos un asunto muy importante entre manos, así que te agradecería que no nos molestase. En otras palabras, largo de aquí. ¿Cómo que largo de aquí? Trometía. Uf. Uf. Las dos golfas. Querida, las dos golfistas. Marlia y Eider. Te desafían. Eider. Yo pensaba que era nombre de chico. Eider. Mm. No, no, no. Son las entrenadoras Oricorio. Dacorita y Carla. A ver... Uno es tipo psíquico... Por lo tanto a la que es psíquico... Vamos a usarle... Bola sombra... Y la otra... Vamos a usar el poder Z... Y hacemos la hecatombe pírica... Pero esta de aquí... 140... 140, pero Carla es más atacante eh, Especial, así que esta Y se la usamos a este Oricorio ¡Sasca! Da Corita al 34 Carla no Pero suda ahora Venga Sube, sube las manos, para arriba y para adelante. El super baile del fuego. He cantado un bebítica. Y Al nivel 25, aguantar eso, por Dios, eso es un ultra ataque. Carla al 34. Pues vaya, Esto es súper curiosísimo. Y me dan pastita. Muy bien. A ver qué le pasa al Machamp, el pobre. ¡Pera, a ti que te pica! ¡Va! Menudo aguafiestas. Hasta se me han quitado las ganas de jugar al golf. ¡Vámonos! ¡Mucho! Oye, tú, ¿se puede saber quién te ha dado vela en este entierro? ¿Te, ¿Te he pedido yo ayuda? Mira que tomarme por un Pokémon, de verdad. Soy una persona de carne y hueso. Y esto es solo un disfraz, alma de cántaro. <ríe> es un culturista que estaba ahí haciéndose pasar por un match ¿Será? Con lo que prometía esto, si iba a ser un dúo. <ríe> bueno, si iba a ser un trío de Telefónica, como digo yo. Mira que lo había bordado disfrazándome de Caddy con aspecto de match Pero entonces tuviste que venir tú a, a trastocar este plan magistral. Nadie te ha pedido de ayuda. Me están entrando ganas de llorar y todo. Fíjate. Que para que veas lo que has, para que que veas lo que has conseguido. En fin. Seguro que lo has hecho de buena fe. Así que te daré este detallito. La MT Atracción. Vale. Ahora desaparece en mi vista. Y pasa de mí. Bueno, por aquí no se puede ir a ningún lado. Yo pensaba que se podía ir a algún ladito. Eh, vamos a cambiar a los pokés. Metemos a Eliware's... Y Suco y Rocío aquí y así. Venga. Vamos a seguir investigando. Rock, rock. La verdad que... Rock. Oye, ¿lo has leído? Es una fuente de... Es una fuente de continua inspiración para mis... Re... Ajá. Pero seguro que tú ya has oído hablar de mí Y me conoces my de... Y conoces my sound de sobra, ¿de verdad? Ni idea No, es la primera vez Buah, tronco, tú vives en el pasado No conoces el sonido You live in the past Vamos a tener que echar un combate para que conozca El sonido de DJ F Futuro Futuro Rock <ríe> Bring your pokeballs To the dance floor bueno, si te hace feliz That is eh, That's it Déjate llevar por el sonido del mañana De la mano de DJ Futurock Futuring remix DJ Rock Is an, Is in the house Is in the house Ta ta ta ta <ríe> chulo y todo Veterano DJ Rock. Te desafía Manda nariz Saca un... ¿Pero tú no tenías un Rock Ruff? Que van a estar tocando las morales Venga, sorpresa Y... Demolición No se lo va a cargar, creo Uy, eco-boss le tengo un miedo a ese ataque Pero un miedaco Porque al principio no hace nada Pero después se convierte Uf, da miedo de verdad ¡Qué sonido! Vale, Daryl. ¿Has oído ese remix? Eh, ah, Venga ¿Me va a dar algo? Un metrónomo, muy bien Útil, útil Venga No vamos a volvernos locos Uy, qué bonita la cascada ¿Y ¿Qué dice? No dice nada Vamos ahora con esta Vale, ¿tú qué dices? Dame la bienvenida tú Vale ¿Qué más, qué más? Mira, aquí está. No serían datos que gané antes. Bueno. Otra más aquí. No ha subido de el nivel, Eligos, ¿eh? ¿no? Pero de todas maneras vamos a meter a suco primero. Aquí una chiquilla. Dice, esta planta me recuerda, Odie. Es verdad. Es verdad, el, el florelo es azul y la parte de arriba es como un odis. A ver, ¿tú qué tienes que decir? ¿Y tú? Nada. Y, ah, vale, yo pensaba que se podía ir a lo mejor a, a una zona donde había golf. Pero por lo que veo, nada na hay de la china. Simplemente es parte del mapa. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, no vamos a seguir por aquí... Vamos a ir... Vamos a volar, ¿vale? Porque me, también me di cuenta de otra cosa más por aquí. Bueno, ya yo le doy para arriba directamente y me sale Charizard con Ultra Vuelo. Y vamos a ir aquí, aquí. A Ciudad Coniconi. En Ciudad Coniconi... Aquí viene una parte más. Vale. Creo que esta tía me, daba, me dio un objeto. Pikachu. Ah, hay tres Pikachu. ¿Cuánto Pikachu vivarachu? Ahí por aquí. Me encanta la emoción. ¿Te mereces el un Picastal Z? Pikachu. Os. Os. Si quieres que le enseñe placaje eléctrico a un Pikachu, hazmelo saber. El poder Z de Pikachu es la caña. Hazme... Hazme ah, cachu. Qué bueno. Qué bueno. ¿Ves tú? Y yo me lo dejaba por aquí. Me lo estaba dejando pasar. Ay, además que aquí hay otro objeto. Vamos a cogerlo. mineral evolutivo. Bien. Y por aquí. Uy, por aquí no se puede pasar. Pero había más cositas. Había más cositas. Bueno, me dio por curiosear todas las casas y entré en esta. Así que vamos a entrar y hablé con toda esta gente, pero entré en este cuartito Y de repente están estas dos niñas, tan majas ellas, y querían hablar conmigo Y nada, empezaron a ir ahí, creo que son las hermanas pequeñas de Nereida Y querían luchar conmigo, entonces yo les dije que no, les puse que esperemos Pero vamos a ir para allá, vamos para ellos, porque ellas dos querían luchar Son así y quieren luchar las gemelas Loles y Silva Loles mm. Como mi amiga Dolores Loles Y Silvia te desafían Tienen dos Pokés cada una O pega uno cada una Una saca córsola. Y la otra Luftisk Y yo saco Suco y a Eliwars uh, Vale Mira Suco va a usar Chispa Chispazo contra... Uy Contra todos... Contra Eliwers incluido, venga Eliwers lo aguanta Te lo digo yo Y va a usar sorpresa contra Córsola. Vale Vale Viéndolo lo visto Eliwers ahora lo retiro, vale <ríe> Vamos a usar Chispa contra Córsola. Y vamos a meter a Rocío. El arroz de las Canarias. Ahora que lo pienso, Chispa lo tendría que haber usado contra Luftisk. Pero bueno, no pasa nada. No me va a morir. Venga. Muy bien, Suco. Muy bien, Rocío y Eliwars. Todos muy bien. Todos muy bien. Beso de drenaje. ¡Ey! Lo supuse bien. Venga. Ahora la otra, se la otra hermanita se queda mirando. Mientras que este usa Chispa contra Luftisk. Y Rocío usa... Papaliza -pa Papaliza Papaliza Contra el Luftdisk. ¡Oh, ¡Qué rápido! Oye, para hacer un, un Nosepad, va muy rápido el jodido, ¿eh? Rocío sube al 35. Luftdisk, Consola. Son así de happies. Me darán algo, me imagino, ¿no? ¡Hala! ¡Es de súper fuerte, señor entrenador! Yo diría que hasta más que Nereida. Mírala, la Ahora me voy contra ti, ¿no? ¡Ya estoy en casa! ¡Nedeida! ¡Hola! Anda, slipintora. No sabía que habías venido de visita. El señor entrenador estaba jugando con nosotras. El señor entrenador estaba jugando con nosotras Y es súper fuerte, ¿sabes? Muchísimas gracias por entretener a mis hermanas, Eli Pintora Oye, Nere Si echáis es un combate de verdad, ¿quién crees que sería más fuerte? ¿Tú o señor entrenador, eh? Eso, eso ¿Quién ganaría? Nino, Dino, ¿quién? Pues, no sabría qué deciros Eli Pintora es realmente fuerte Dino, ¿cuál es el otro más fuerte? Echa un combate Supongo que no nos queda más remedio Cuando se les mete algo en la cabeza No hay forma de quitárselo Venga, rápido Combate Pokémon Combate Pokémon El de pintora ¿te importaría combatir contra mí? Si no es mucha molestia, claro Lo cierto es que llevo algún tiempo con ganas de enfrentarme a ti Pues... Venga, por supuesto Toma Bien Viva de acuerdo, lucharemos fuera, si te parece bien, es de pintora No quiero ir con ventaja al combatir con mi pro en mi propia casa ¡Vamos, hermanita! ¡Dalo todo! ¡Muéstrale lo que tú vales! ¡Tú puedes! ¡Empecemos, pues! Debo dar un buen ejemplo a mis hermanas y, por supuesto, también hacer honor a mi condición de capitana Pienso emplear más fondo Enfrentémonos sin condiciones, dando lo mejor de nosotros. Uf, que tengo an, a Suco a al primero. Nereida desafía. Vale. Venga, nere, venga, nere. ¡Chincho! Me cago en todo. Ya que quería utilizar un ataque eléctrico. a La ha cagao. Me eh, voy a exponer mucho si, si utilizo a Zuko, así que vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a meter a... No, Rocío, no, ni de coña. Ni de coña. O, a ver, en este combate son Dakorita y Anto. Pff, nadie más. Así que vamos a meter a Dakorita. Rayo Burbuja. A ver si la defensa especial de, de Dakorita la aguanta. Sí, más o menos A ver Estoy entre puño sombra Golpe bajo, que seguramente me va a atacar Bola sombra o psíquico mm. Bola sombra que ataco con Con stab Y Chinchu fuera Ahí estamos, muy bien de gorita tú sí que sale Tú sí que vale Va a sacar a Araquani Araquanit No sé qué, quién coño es Araquanit ¿eh? Así que vamos a meter a Anto Araquanit ¡Ah! Vale, vale, vale Ese Pokémon que, jam que jamás se, se... Vamos, que se filtró Pero jamás se supo el nombre ¡Mmm! Vale, es una araña acuática Sé que es tipo agua Porque no le queda más remedio Pero tiene que ser... No sé si es bicho o si que es Así que... Eh, vamos a usar el poder Z de Anto con el Megatón Floral. A ver qué pasa. Porque si es bicho tampoco es que le vaya a hacer un tope de daño, ¿no? Pero por la parte de agua, pues seguro que sí. Megatón Floral. Dios, quedó con poquita vida. Mordisco. No, qué fantasma, no, qué fantasma. Me cago en la leche. Hoja <ríe> afilada. Encima, encima. Qué capulla, eh. Da igual, me lo voy a cargar, ¿vale? Toma, es más rápido. Fuera. Fuera, arac. La... Araquanit Shelder Venga, seguimos Ahora me utiliza un, un ataque de tipo hielo Y me muero ya, me muero Shelder a la porra Muy bien, así se hace Anto te mereces que te cuide con todo el cariño del mundo. Parece que no has mordido el anzuelo. Ha sido un combate formidable. Bueno, vamos a ver si Nereida nota algo. Un susto. <risa> ¡Uf! ¡Hala! Nere ha perdido. Increíble señor entrenador, es increíble. Me ha dejado sin palabras el de pintora. Te has compenetrado a la perfección con tus Pokémon Tenía fe ciega en mis habilidades Pero parece que ni empleándome con todas mis fuerzas He logrado vencerte ¡Oh! ¡Nere ha pedido, Pero pues qué rollo Yo me voy a casa Yo me voy contigo, oye ¿Me, ¿Me llevas a caballito? Venga, llévame a caballito Está bien Volvamos las tres juntas Pero no pienso llevar a ninguna caballito que para algo tenéis piernas. Podéis andar vosotras solitas. Y volvemos. Te agradezco de nuevo que les hayas dedicado algo de tu tiempo a mis hermanas. Acepta esto, por favor. Una cinta fuerte. Bueno, mi padre estará esperándome para que le eche una mano. Así que voy para allá. Pero tú puedes quedarte todo el tiempo que quieras aquí, es la pintora. ¡Ayón, el estilo de Nereida se ha quedado grabado en tu mente. Jamás sabré qué es eso de el estilo de tal se quedó el estilo de no sé quién. Bueno, eh, casi casi que vamos terminando el capítulo por aquí, porque no recuerdo nada más que se me haya olvidado. O oh, sí. Venga, todavía queda un poco de tiempo. Vamos a meter a Rocío, el arroz de las canarias, a la primera. Y no, a ver si recuerdo algún otro sitio más que, que faltara por ver. Eh... Bueno, esta parte de aquí arriba, donde es la playita y todo esto. Sí quedó por ver, pero mm, lo vamos a dejar para otro momento. Vale, no es necesario ahora. Y de Alola, pues bueno, ya puedo... Se supone que puedo ir a la, a la playita esta de aquí. Que me imagino que habrá un objeto. Y si, se, y si ven esta parte... Está en oscuro, por lo tanto tengo que poder acceder aquí de alguna mm, manera. Que me imagino que es cuando ya pueda entrar a, a, a pelear contra los Tapu. Pues nada, vamos a lo que vamos y vamos a donde estábamos. Vamos para allá, volando, corriendo, para el siguiente capítulo. Lo Vamos a ir dejando todo preparado. Por cierto, súper importante, siempre lo digo. Hay un hay un sorteo que se está sorteando el juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna, y tienen toda la información aquí a arriba a la izquierda, en el botón de información. Y siempre les recomiendo y les recomendaré, utilicen el, el, el Poké porque, el porque Resort, porque te vienen Pokémon nuevos y quieren unirse a tu grupo, como por ejemplo este Poliwaf, Dice, el Poliwag salvaje parece feliz por tus atenciones, a este paso seguro que se queda en tu Poké Resort Chachi, pásate de nuevo por aquí mañana a ver si es verdad, ¿vale? Si mañana mmm, Poliwag se me une al grupo, pues mira, ya lo tengo para para la, para la aventura Y este celder también es salvaje, eh, si mañana me lo puedo quedar, pues me lo quedaré Pero como ya tengo un celder pues va a ser que no, ¿vale? vale eh, y nada más hoy oh, sí, sí, sí, importantísimo Miren todas las vallas Miren todas las vallas que tengo Bueno, ahora mismo no puedo poner más porque ya están todas Pero vamos mm, Me pongo ahí y mm, voy consiguiendo muchísimas vallas Por cierto, esta parte es importantísima para conseguir EVs Y esta es para que los Pokémon te quieran más Pero pff, eso a mí me da igual A mí los Pokémon me adoran Fuera Pues nada, vamos a irlo dejando por aquí Si es así Vamos a, perdón, vamos a irlo dejando por aquí Como que si es así Nada, eh, nos vemos en el próximo Capítulo, alola a todos Y nos vemos Adiós, nos vemos